hola soy fernando guido el de la foto y en este video quiero enseñarte unos ejercicios para desarrollar tus músculos los ejercicios anaeróbicos o sea donde se agrega peso y resistencia al cuerpo son los mejores para desarrollar músculos para cada uno de los músculos de nuestro cuerpo hay ejercicios especialmente diseñados para hacerlos crecer algo que debes tener bien claro es que algunos músculos son más difíciles de hacer crecer que otros. Pero si eres disciplinado vas a obtener muy buenos resultados al final. Bien, estos son algunos ejercicios para aumentar tu masa muscular que no deben faltar en tu rutina de entrenamiento cada semana. Las piernas. En las rutinas para aumentar tu masa muscular. No pueden faltar por ejemplo las sentadillas con barras, asimismo están los movimientos que se hacen en la prensa o las elevaciones de pierna con peso adicional, los brazos, para los ejercicios para los brazos son muy sencillos y se realizan con pesas y barras, estos se hacen en diferentes posiciones para así trabajar todos los músculos que componen los brazos. Los pectorales, para la zona de los pectorales también hay una gran variedad de ejercicios para aumentar masa muscular, entre ellos se encuentran los que se realizan con poleas y también los que se hacen en los bancos planos e inclinados que se usan barras para ellos. La espalda, en esta zona del cuerpo hay una gran variedad de músculos que se pueden trabajar y normalmente se entrenan con poleas y también con barras las abdominales aumentar la masa muscular de esta zona es una de las metas más sencillas esto se debe a que para hacerlo debes hacer abdominales y existe una gran variedad de formas para realizarlos por ejemplo están los comunes que se hacen en el suelo pero también hay otros completos que se trabajan con rodillos especiales o en bancos con inclinaciones ten en cuenta que para desarrollar músculos tendrás que cambiar tu dieta esta debe darte los nutrientes que necesitas para hacer crecer los músculos. De lo contrario, no podrás obtener los resultados que deseas. Un factor clave que tienes que respetar son los tiempos de descanso para que tus músculos puedan recuperarse y crecer. Ahora, presta atención. Si bien estos consejos son efectivos para construir músculos, necesitas un entrenamiento y dieta por excelencia personalizado para ti ya que hay que tener en cuenta varios factores como tu edad, metabolismo, tipo de cuerpo y condición física te invito a descargar mi reporte gratuito dietas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 Si tienes una pregunta o un comentario relacionado a este video, escríbelo y te estaré respondiendo a la brevedad posible. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo nuevo video. Chao, chao.